Muy buenas tardes para todos los seguidores de UltimaHora.com. Seguimos con este ciclo de entrevistas por los 50 años del diario Ultima Hora. Les saluda Rodrigo Udín. Estamos aquí desde los estudios del diario Ultima Hora en Asunción. Y queremos hablar sobre algo muy importante. Un acontecimiento demasiado importante para nuestro país, para la democracia. Que son las elecciones generales del próximo domingo, 30 de abril. Y... Estamos en compañía de quienes serán, obviamente, los protagonistas de esta jornada electoral, ya que los jóvenes ocupan el 31% del padrón que está habilitado para, para votar y son aquellos que serán capaces de inclinar la balanza hacia algún candidato, ya sea la presidencia para el Congreso o las autoridades departamentales. Hoy tenemos el honor de compartir mesa con el licenciado Fabián Arzamendia, quien es vicecoordinador de la de comunicación de la pastoral juvenil arquidiocesana. Eh, ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy buenas tardes. Un gusto estar compartiendo acá. Desde ya, muchas gracias por esta invitación, por dar este espacio a los jóvenes de estar compartiendo en este tema tan importante. Muchas gracias. Eh, también nos acompaña Óscar Samuel Barbosa. Él es estudiante del noveno semestre de ingeniería civil. ...de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción... ...y también presidente del Centro de Estudiantes. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Rodrigo. Eh, muchas gracias por esta oportunidad. Yo creo que es un espacio necesario para poder también tomar una decisión correcta el domingo. ¿verdad? Así es, Oscar. Eh, también está con nosotros Tatiana eh, Benítez. Ella es golfista profesional... Es licenciada en Comercio Internacional y un dato muy importante también para nosotros, es la primera niña en someterse a un trasplante del corazón en el país. ¿Cómo está, Tati? Bueno, muy buenas tardes para todos. Y la verdad que súper contenta de estar acá, de poder compartir un poquito acerca de qué opinamos los jóvenes, porque es, una, es un momento muy importante para nuestra historia y creo que podemos ser el cambio. Así es, Tati, muchísimas gracias, le quiero agradecer y les quiero invitar a todos que nos acompañen a través de Última Hora eh, para seguir todo lo que serán las elecciones del próximo domingo 30 de abril. Eh, algunos datitos que, que quisiera compartir con ustedes. 1.489.000 jóvenes entre 18 y 29 años están habilitados para votar el próximo domingo, lo que corresponde al 31% del padrón habilitado. También son 187 mil los jóvenes que podrán votar por primera vez gracias al sistema de inscripción automática eh, que se tiene en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Bueno, vamos a, a lo que nos interesa. Tenemos, eh, creo que a diferencia de otras elecciones, estamos a pocos días y no tenemos un panorama claro de quién podrá ser el, el, el presidente de la República. A ver Tati, que, como joven, ¿qué es lo que a vos te o lo que vos tomas en cuenta a la hora de decidirte por un candidato, ya sea a la presidencia, a, a, al congreso, a las gobernaciones? ¿Qué es lo que te fijas en un candidato? Bueno, primero que nada, eh, que tenga en cuenta ciertos factores importantes como por ejemplo la salud, la educación, y para mí, que soy, al mismo tiempo soy deportista y paciente trasplantada, es muy importante que también tengan, nos tomen en cuenta a los jóvenes y también al deporte. Siento que es muy importante también que eh, nos escuchen a nosotros los jóvenes, porque nosotros tenemos ideas, tenemos ganas de superarnos a nosotros mismos y queremos que el país y que nuestro gobierno nos dé las oportunidades y las herramientas necesarias para poder progresar. Gracias Tati. Eh, Oscar. Yo, personalmente, y creo que muchos jóvenes también hoy en día ya toman conciencia de que un factor muy importante para poder saber quién es una persona ideal para ocupar un cargo público sería quién, está, quién le está financiando la campaña a esta, a, a esta persona, ¿verdad?, que se candidata Cómo esa persona está o va o, o pretende llegar a ocupar ese espacio. Y es muy importante porque a partir de ahí empieza a, a desglosarse todo lo que él tiene en sus capacidades realizar durante su gobierno, ¿verdad? porque es muy fácil prometer y hablar de cosas ideales pero cómo llevar a la práctica, tener realmente las herramientas políticas, tener realmente las herramientas y la capacidad por sobre todas las cosas para hacerlo es otra cosa ¿verdad? y eso es yo creo que algo muy importante que todos los ciudadanos en general y en especial los jóvenes deberíamos de tener en cuenta a la hora de, de ir a las urnas gracias Oscar eh, le hago la misma pregunta a Fabián claro y partiendo de que teniéndole en cuenta como su retitud sobre con su familia con su profesión y con el compromiso con la comunidad teniendo en cuenta en si fue cumpliendo las promesas y si tiene las herramientas adecuadas para poder aplicar Gracias Fabián. Eh, bueno, desde la visión de ustedes, ¿cuáles son la, la, las principales necesidades de, de los jóvenes? ¿Qué es lo que necesitan hoy en día los jóvenes para, para conseguir ese desarrollo personal y profesional que, que tanto anhelan? Eh, Tatiana. Bueno, primero que nada, eh, acceso a una educación que sea de calidad. Yo sé que es muy importante no, no dejar de lado esto. Y más todavía con, con todo lo que está pasando, es muy triste ver escuelas, por ejemplo, sin pupitres, sin útiles escolares, sin las herramientas necesarias para que un alumno, un, un estudiante, pueda desarrollar su potencial. Entonces, yo creo que lo más importante es enfocarse en la educación, que los jóvenes puedan tener acceso a una, a una educación con las herramientas necesarias. Gracias, Tati. Eh... Bueno, Oscar, eh, quien está como representante de, del centro de, de, de uno de los centros de estudiantes, eh, bueno, supongo que, va, que vas a hablar sobre educación también, ¿verdad? Sí, realmente la educación desde, toda lo, desde todos los niveles, ¿verdad? Yo creo que es la base de cualquier sociedad y de cualquier desarrollo. Eh, garantizar la educación de tu población significa explotar el máximo potencial que tiene y si vos no estás garantizando todos los factores necesarios para poder para que cada persona tenga acceso a la educación desde el nivel básico vos estás desperdiciando un patrimonio muy importante que creo que es el patrimonio más importante que es la gente verdad estás echando a perder algo que realmente no se puede recuperar porque cuando estás hablando de personas estás hablando de tiempo del tiempo que transcurre desde que esa persona empieza a desarrollarse hasta que llega a su a su vida adulta y puede ser útil a la sociedad, ese tiempo que se perdió ya no se recupera ¿verdad? entonces yo creo que debería, o sea debería ser el principal foco de cualquier gobierno y y eso así es Oscar Farian eh. si, sí, como joven creo que lo que más pedimos esta vez para estas elecciones es transparencia sinceridad, honestidad y que se cumpla Y además de esta transparencia, creo que un problema ahora mismo en la sociedad que nos está afectando a todos, tanto a estudiantes como a trabajadores jóvenes, es la, el transporte público, que es de vital importancia. En, es súper urgente resolver ese, ese problema. Así es, Fabián eh, Para quienes se suman recién a esta transmisión, eh, nos acompañan Fabián Arzamendia, quien es representante de la Pastoral Juvenil de Arquidiocesana. También está Óscar eh, Barbosa, quien es estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil y eh, presidente del Centro de Estudiantes. Y Tatiana Benítez, golfista profesional, es eh, licenciada en Comercio Internacional y la primera niña en someterse a un trasplante del corazón en nuestro país. Eh, estamos hablando sobre lo que importa, sobre lo que los jóvenes piensan y esperan de las autoridades en víspera de, de estas elecciones. Unas nuevas elecciones eh, donde vamos a elegir eh, quiénes serán nuestros representantes por los próximos cinco años. Eh, no te olvides de leernos en ultimahora.com. Ahí arribita al abrir la portada tenemos un botón especial, elecciones 2023, donde vas a tener todos los detalles Todas las informaciones que necesitas, lo que necesitas saber para estar preparado el día de las elecciones. De no te olvides también de seguirnos en nuestras redes sociales, arrobaultimahora.com. Seguimos aquí con, con el debate y les quiero preguntar aquí a nuestros invitados qué piensan sobre los candidatos. Eh, tenemos cuatro candidatos que están, digamos, con, con, con las chances más grandes... Santiago Peña en representación del Partido Colorado, Efraín Alegre por la concertación, eh, Euclides Acevedo y también Paraguayo-Cubas. A ver, ¿qué, ¿qué ven de... vamos a, a tratar de ser positivos. ¿Qué ven de positivo en cada, cada uno de estos candidatos, Tati? Bueno, la verdad que no, no... estuve mirando un poco sus propuestas de cada uno. También estuve... Eh, viendo, algunos ya, ya, ya desempeñaron cargos públicos entonces es muy importante tener en cuenta esos antecedentes a la hora de ir a votar eh, la verdad que no quiero opinar acerca de cada uno pero más bien dar una opinión en general y es que eh, es muy difícil hoy en día encontrar un candidato ideal un candidato que esté 100% limpio y que te dé esa esperanza de que, de que va a hacer bien las cosas. De que va a hacer bien las cosas. Entonces, es por eso que este, este domingo tenemos que pensar bien cuando nos vamos a votar. Tenemos que, pensar, tenemos que pensar no solamente dos veces, sino que como cinco veces antes de depositar nuestro botito de confianza. Porque siento que si, si pensamos bien... Si, si, si pensamos en qué nos puede ofrecer este candidato Y si realmente va a cumplir sus promesas Y si se adapta a nuestros principios Tenemos una esperanza Muchas gracias Tati Y a mí también la verdad que me cuesta individualizar Un comentario sobre cada uno de ellos Comparto en gran parte lo que dijo Tati Pero sí me gustaría hablar un poquito verdad De... ¿Qué es lo que todos esperamos? Todos esperamos siempre el cambio, ¿verdad? Eso es lo que todos dicen, todos los jóvenes, los mayores, todos. Pero realmente, ¿dónde comienza ese cambio? Ese cambio no comienza cuando arranca el nuevo gobierno en agosto. Y yo creo que tampoco comienza el día de las elecciones. El cambio comienza mucho antes ya, cuando comienza el proceso electoral. Porque ahí es en donde esa semilla de corrupción generalmente se planta. Y digo que se planta ahí la semilla de corrupción Porque ahí es donde aparecen los malos vicios Del clientelismo, del prebendarismo De las promesas, ¿verdad? Los votos se empiezan a comprar mucho antes Del día de las elecciones, se empiezan a comprar Cuando arrancan las campañas electorales Y ahí es donde se empieza a pudrir Así hablando mal y pronto, ¿verdad? Se empieza a pudrir todo porque Porque la corrupción empieza a echar raíces Los candidatos Ven las elecciones como una apuesta Como una apuesta en donde ellos eh, después buscan el vamos a decirle la retribución de esa apuesta que hicieron si es que ganan el día que ganan verdad entonces nosotros como jóvenes verdad que de repente tenemos un poco más de libertad para movernos para tomar decisiones sobre nuestra vida que los mayores verdad yo creo que esto es lo que nosotros como jóvenes tenemos que atacar y eh, ahí es en donde tenemos ya que empezar a crear esa conciencia para que realmente podamos cambiar nuestro país verdad o sea, el cambio comienza ahí, erradicando esas malas prácticas electorales que sostienen todo ese esquema de corrupción que viene después. Una vez que estos candidatos ganan, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que hace el político? El político, generalmente en Paraguay, ¿verdad? Desde que yo tengo conciencia, eh, cree que ya tiene su cargo asegurado prácticamente. Y se olvida de los intereses de la gente, ¿verdad? No le escucha a la gente porque él dice, no, yo voy a aplicar este mismo esquema que se viene aplicando hace, hace cientos de años verdad, en Paraguay o hace 70 años, no sé, 80 y voy a volver a ganar ¿y para qué yo me voy a esforzar por hacer bien mi trabajo si aplicando este esquema que funciona a la perfección yo voy a volver a ganar entonces yo creo que ahí es donde hay que empezar a trabajar en la conciencia de la gente y es un trabajo que va a ser largo ¿verdad? lastimosamente las raíces de la corrupción muchas veces para el día de la elección ya están echadas y aunque si, si bien tenemos una, una pequeña esperanza de ese día verdad si bien estamos a tiempo todavía de revertir las cosas igual es un poco difícil hacerlo en ese día nada más tiene que empezar mucho antes y eso yo creo que esa, esa es mi postura y la, la opinión que yo tengo con respecto a las elecciones ¿verdad? Todos los candidatos pueden tener sus manchas, pero realmente una decisión democrática se toma a, a partir de una conciencia libre de cualquier influencia que pueda haber aparecido antes. Muchas gracias, Oscar. Eh, Fabián, quien nos, quien, quien, representa a la pastoral juvenil, la iglesia también ha dado su postura respecto a, a las elecciones, pide un voto responsable pide conciencia, no, no vender el voto. Eh, Para vos, qué, qué, ¿qué significa votar a conciencia? ¿Qué es lo que deberíamos de entender de, de, de esa expresión, votar a conciencia? Claro, partiría de ser conscientes de la trayectoria de cada candidato, tener en cuenta lo que ha hecho y lo que no ha hecho, tener en cuenta sus propuestas eh, de forma consciente no votar por votar sino que sentarse tomarse el tiempo como joven y analizar cada propuesta y votar de forma responsable teniendo en cuenta los valores y, en, de cada uno Gracias Fabián eh, ¿por, qué, ¿Por qué creen que, que muchos jóvenes no quieren votar? desde lo conversado con algunos jóvenes y lo que hemos visto en las redes sociales en este último momento creo que los jóvenes de hoy en día no se están sintiendo representados por los candidatos como venía diciendo en Tati que no hay un candidato completamente íntegro eh, entonces creo que por eso es este problema ¿Vos por qué crees, Oscar, que, que los jóvenes, que muchos jóvenes no quieren votar? Y según lo que yo converso con, con mis compañeros, ¿verdad? Muchas veces los jóvenes no queremos votar porque sentimos que ya está tomada la decisión más o menos. Que ya se sabe o que ya, que ya está todo dicho, que ya prácticamente no hay nada que hacer, ¿verdad? Justamente por lo que he hace rato, que, que muchas veces esos votos ya están vendidos antes de las elecciones, y se dice, ellos dicen, o nosotros, porque yo también me incluyo a veces en eso en ese. O sea, yo soy partidario de que, de que es necesario ir a votar, de que tenemos que ir a, a ejercer nuestro deber cívico y democrático, ¿verdad? Pero que muchas veces eso no hace un cambio o no va a hacer ninguna diferencia, porque ya, ya está todo dicho, ¿verdad? Y es muy difícil combatir ese pensamiento. Porque es lo que se ve. Es lo que se ve en las concentraciones políticas muchas veces, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pero esta persona obviamente va a ir a votar por X candidato porque ese candidato le va a dar este beneficio personal, ¿verdad? Y no todos, o sea, sabemos que nuestra sociedad no es una sociedad consciente, ¿verdad? Que muchas veces somos un poco egoístas y buscamos nuestro beneficio personal nada más. Por más que a veces esas promesas se cumplan o no, ¿verdad? Eh, la gente lo, lo que espera es eso ¿verdad? Que, que, que lo que le prometió a su candidato Si es que le vota le va a dar después Y ese es un pensamiento Que, que asusta a muchos jóvenes Y desanima para ir a votar Bueno, yo creo que Va más por una cuestión de que Aparte de que los jóvenes no nos sentimos Representados por los candidatos Que ahora mismo se están presentando eh, Va por una cuestión de que No hay Perdón por lo que voy a decir, pero es como que no hay una esperanza. Muchos jóvenes piensan que no, no va a haber un cambio, que siempre van a ser los mismos de siempre, y que el país no va a avanzar. Es un pensamiento un poco eh, pesimista, ¿verdad? Porque pensamos que no vamos para adelante, que siempre son los mismos, y que necesitamos caras nuevas en la política. Necesitamos más jóvenes. En mi caso, por ejemplo, yo como, como joven, como mujer, me hubiese encantado ver a una mujer que se candidate para la presidencia yo sé que tenemos a una candidata ahora mismo que está para la vicepresidencia pero a mí me hubiese encantado, personalmente me hubiese encantado ver a una mujer que se candidate para la presidencia porque es una forma también para mí de sentirme representada Gracias Tati y, y bueno, vos también como, como una persona que recibió un trasplante del, del corazón ¿Hay algún candidato que, que, que ha propuesto algo referente a, a, a los trasplantes, las donaciones, que, que hoy en día es, es algo imperioso para muchas personas? ¿Pudiste ver algo al respecto? Hasta ahora no. Todos prometen eh, la, lo que es la salud pública, los insumos y demás, ¿verdad? Pero no se trata pues solamente de eso. Muchas veces te vas a un hospital porque el, tu médico con urgencia te, te mandó a hacer realizarte un estudio y te vas al hospital y te dicen que hay turno para dentro de seis meses. Y no puedes esperar seis meses si estás enfermo. Y tienes que hacerte ya no más ese estudio. Entonces terminas eh, recurriendo a un centro privado para poder realizarte ese estudio, ¿verdad? ¿Y dónde queda la salud pública ahí? ¿Dónde queda la salud pública, la salud gratuita en ese caso? Entonces, siento que es muy importante no, no ignorar ese lado. Yo sé que el país ya tiene bastantes problemas. Yo sé que hay inseguridad. Que hay, eh, que hay problemas de, de, en el sistema sanitario, que hay problemas en el, en el sistema de la educación, y en, en el sistema de transporte, en muchísimas cosas, pero la salud es algo que no hay que dejar de lado, y más todavía en el caso de las personas como yo que recibieron un trasplante, que somos muchos más ahora, ¿verdad?, eh, es muy importante que se haga un seguimiento adecuado a nuestro, a nuestro trasplante, ¿verdad? En, me incluyo en ese, en ese sentido, ¿verdad? Porque no, es, es muy triste cuando te piden, por ejemplo, que te realices un estudio o algún procedimiento y no, no, no hay la posibilidad de realizarlo en un hospital público, siendo que los trasplantes ya se realizan hace poquito más de 10 años en hospitales públicos entonces no, no, como, siento como que no se avanzó mucho de eso, ya hay, se hacen trasplantes en hospitales públicos pero el seguimiento, solamente lo básico mi trasplante tiene 15 años ya y ahora mis cuidados son otros, son diferentes los estudios que me tengo que hacer son un poquito más complejos y no hay un seguimiento para eso, por ejemplo y podría ir enumerando más y más y más problemas, pero ese es solo un ejemplo Así está a ti. Y bueno, eh, Oscar. vemos que cada vez son más pocos los, los jóvenes, digamos, que tienen esa esperanza de estudiar también, ¿verdad? De, de formarse. Por otro lado, vemos que proliferan las universidades privadas. Eh, uno puede interpretar de que eso es por la deficiencia que hay en el sistema público de educación. Vos como estudiante, eh, ¿cuál es la evaluación que haces de, de nuestro actual sistema educativo y qué, qué tendría que pasar para que más jóvenes puedan acceder a, la, a las carreras universitarias bueno yo creo que la educación es un conjunto de muchísimos factores porque no es solamente ir a estudiar ¿verdad? se necesitan suplir muchas otras necesidades para poder acceder a la educación como ser por ejemplo la, la, la seguridad el transporte público eh, la salud Prácticamente todo, ¿verdad? O sea, to todas las necesidades básicas terminan en que una persona tenga la oportunidad de desarrollarse en lo que a esa persona le gusta o la apasiona, ¿verdad? Eh, una vez que todos esos factores puedan ser cubiertos, yo creo que la educación, estudiar al menos va a ser mucho más accesible y más fácil, pero en contrapartida, si no se estudia, tampoco se puede llegar a ese nivel de desarrollo. O sea, acá yo eh, desde mi época de colegio, soy estudiante del, del, del sector público, vamos a decirle, ¿verdad? Porque yo estaba en, el, en un colegio técnico público que es el Colegio Técnico Nacional y ahí ya empecé a ver las necesidades y ahora sigo en el sistema público, ¿verdad? en la Universidad Nacional y realmente, aparte de ser mi carrera por lo menos y creo que todo, todas las carreras, ¿verdad? son carreras bastante exigentes que requieren de una dedicación del 100% de tu tiempo y para eso necesitas todas esas garantías que, que mencioné recién. ¿Y por qué proliferan las universidades privadas? No sabría responderte bien, ¿verdad? No sé si es por... Bueno, principalmente muchos estudian en las universidades privadas porque las universidades públicas tienen una limitación que es la cantidad de cupos, ¿verdad? O sea, hay muy, pocos, muy pocas oportunidades de estar en una universidad pública por la cantidad de, de cupos. Una uni la universidad nacional tiene algo así como 80.000 estudiantes Me parece, ¿verdad? En total No estoy seguro del número, no quiero mentir Pero tiene un aproximado de eso Y, y hay muchísimos jóvenes Vos dijiste recién que hay 1.400.000 jóvenes, ¿verdad? ¿Y cómo 1.400.000 jóvenes van a ir a caber en una universidad Que solamente le da espacio a 80.000 estudiantes? Después están las universidades, las otras universidades nacionales, ¿verdad? El interior también Pero ninguna supera esa capacidad o sea, acá se necesita una inversión para que la educación superior sea realmente accesible para todos, se necesita primeramente luego una capacidad muchísimo más grande de la que se tiene ahora una inversión muchísimo más grande lo mismo con los colegios ahora, los colegios por ejemplo, tienen ese mismo problema, vos ves por todos lados, aulas abarrotadas con 50 estudiantes, 40 estudiantes y y bueno y no te queda otra vez que tener que pagar un, un, un colegio privado si podés y si no podés no, no estudias verdad entonces yo creo que acá la, la clave es invertir muchísimo más el doble, el triple, diez veces más de lo que se invierte ahora y agrandar esa infraestructura educativa que tenemos que es paupérrima diría yo hasta el momento y ahí se puede pensar en, en tener más jóvenes en las universidades Gracias, Oscar. Eh, Fabián, eh, creo que estamos viviendo también una sociedad donde los valores eh, están en juego, se han perdido muchos de ellos, hay muchos jóvenes que han perdido la esperanza. Eh, ¿Qué mensaje se podría dar a, a, a los jóvenes para que recuperen esa esperanza, eh, para que apuesten un poco a hacer los valores también? Claro. Y la verdad que para poder... Tener una esperanza de cambio, creo que como venimos diciendo, es clave la participación. Para que ese se pueda hacer realmente el cambio. Entonces, motivo y le pedimos a todos los jóvenes realmente que salgan y voten. Eh, que para que sea posible realmente, necesitamos la participación de todos. Estamos viendo hoy este 31% que es súper súper super importante en esta gran fecha entonces eh, para poder ver el cambio hay que interiorizarse y estar presente para poder así ver los cambios tanto como en la salud y en la educación que es una necesidad actual y eh, no perdamos realmente la esperanza que si nos juntamos, todos y estamos unidos, podemos hacer el cambio. Gracias, Fabián eh, Bueno, por último, me gustaría pedirle a cada uno de ustedes que dé un mensaje a ese joven que nos está mirando y que todavía no se decide si va a votar, si no va a votar, que está esperando a que se, a que se define si va a haber multa, si no va a haber multa. Eh, ¿qué, ¿Qué le podemos decir respecto a esto que se viene? Estamos a las puertas de unas elecciones generales, donde vamos a elegir por los próximos cinco años a nuestro presidente, nuestros nuestro integrantes del Congreso. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué le podemos decir como jóvenes a, a esos a eso, a esas personas? Primeramente, yo le diría que no tengan miedo de salir a votar, que, que es, eso es un derecho que uno tiene que ejercer y que es la única forma también de, de poder expresarnos ese día y hacer un cambio porque al país le urge le urge ese cambio entonces como jóvenes tenemos que hacer el uso de nuestra voz nuestro voto y hacer que que, que que se dé y que esto suceda que el país se mueva porque nosotros los jóvenes no somos solamente el futuro sino que somos el presente y nosotros somos ese cambio gracias a ti eh, Oscar si, sí. yo le digo a todos los jóvenes que están viendo esta transmisión ahora, jóvenes como yo, ¿verdad? que por más de que de repente no nos inspire ningún candidato, uno tiene que salir a votar y tiene que ejercer ese derecho, porque ahí es en donde comienza todo el proceso de cambio. El cambio no va a ser en un periodo posiblemente, pero es en donde comienza todo. Y si nosotros cada, cada en cada elección extendemos ese primer paso inicial que tenemos que dar para, para llegar a ese cambio, verdad nunca va a llegar. Entonces hay que comenzar este domingo, hay que comenzar ese cambio. Hay que empezar, hay que ir a dar ese paso inicial votando. Y también les quiero decir y les quiero animar a que sean, además de partícipes también, que sean celosos de sus votos y de los votos de los demás también, de los demás compatriotas. ¿verdad? Sean, sean ahí jueces, todos tenemos que ser jueces de lo que está pasando tratar y hacer todo lo que esté en nuestras manos para que las elecciones sean lo más, más democráticas posible y evitar todas las irregularidades que sabemos que suelen ocurrir. Esa, ese es mi mensaje, ¿verdad? Y es lo que yo personalmente voy a hacer el domingo y yo creo que es lo que todo paraguayo debería de hacer, todo paraguayo con ganas de seguir viviendo en este país. Porque yo creo que... ¿Quién se quiere ir de su país, verdad? Nadie, todos todo queremos queremos por lo menos tener esa oportunidad y yo creo que no hay nada más lindo que tener la oportunidad de salir adelante que en tu propio país entonces en honor a eso, en honor a ese sueño hay que ir a votar el domingo Gracias Oscar Fabián eh, Sí, reforzando un poquito lo que dijo Oscar ti yo creo que para hacer el cambio tenemos que empezar de nosotros entonces no participemos en ningún tipo de fraude, vendiendo votos, comprando votos y sobre todo basándonos en la, en la verdad. Denunciemos cualquier tipo de irregularidad, seamos partes del cambio, porque el, al estar callados, quietos y no decir ni hacer nada, no estamos ayudando a que se llegue a ese cambio. Queremos el cambio, entonces participemos, salgamos a votar y demostremos que la juventud del Paraguay realmente busca el cambio. No nos quedemos sentados, en las redes sociales, sino que salgamos. Es lo que, de mi opinión, eh, le invito a todos los jóvenes que participen y voten. Muchas gracias. Eh, les recuerdo que estamos en vivo eh, desde los estudios de última hora, hablando con jóvenes acerca de lo que se viene en las elecciones generales del próximo domingo. Ellos nos están comentando sobre sus perspectivas de cada candidato sobre lo que esperan eh, y sobre el futuro de nuestro país por último y ya para cerrar eh, agradeciendo por el tiempo a, a cada uno de ellos si le tuvieran aquí enfrente a, a todos los candidatos a presidente de la república ¿qué, qué le dirían? Tati, ¿vos qué le dirías a, si le tenés acá enfrente a, a todos ellos? ¿qué, qué le pedirías? Que por favor no se olvide de la gente, que no se olvide de nosotros de los jóvenes, que no se olvide de nuestros padres, que no se olvide de nuestros hermanos, que no se olviden de los enfermos, que no se olviden de los deportistas, que no se olviden del pueblo, por favor. Y que sean transparentes siempre, que cumplan con sus promesas y que siempre, que, que traten de hacer lo mejor posible porque de ellos depende, de ellos también depende que este país avance. Gracias Tati y eh, Oscar. Yo les diría que el país que ellos van a manejar es el mismo país en donde viven sus hijos, en donde, viven, en donde van a vivir sus hijos, sus familiares, sus parientes, sus conocidos, sus amigos. Y que por favor tengan en cuenta de que a todos, incluyéndoles, les va a afectar las malas decisiones que ellos tomen. Principalmente a nosotros, ¿verdad? Lo que no somos candidatos, lo que estamos sufriendo día a día en la calle con las con todo, con todos los problemas de la sociedad que tenemos de nuestra sociedad, ¿verdad? Pero yo creo que a todos nos afecta que se acuerden de eso, que por favor sean empáticos, sean honestos y por sobre todo las cosas que prioricen la educación. Porque es la única herramienta que tiene cualquier sociedad y que históricamente está demostrado que es la única herramienta para progresar. Nada no más. Gracias. ¿Y Fabián? Yo pediría a los candidatos que tengan en cuenta a los jóvenes que podemos hacer grandes cosas, que nos den el lugar que nos merecemos, transparencia y que piensen en el bien común, en el bien del Paraguay, no en unos pocos, sino en la sociedad en general. Que todos podamos crecer y poder llegar a, a ser... Que este Paraguay sea admirable de forma internacional con jóvenes protagonistas. Muchísimas gracias y vamos cerrando este espacio, eh, no sin antes invitarle a que el domingo 30 de abril se sumen a esta mega cobertura que prepara Telefuturo Monumental Última Hora. Todos los detalles de las elecciones, todo sobre los candidatos, ya podés ir leyendo en la portada de ultimahora.com ahí arriba en el botón Elecciones. 2023, todo lo que necesitas saber, si todavía no estás decidido, quieres saber qué proponen tus candidatos, ahí están todos los detalles. Eh, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y les esperamos próximamente para un nuevo espacio en este ciclo de entrevistas de última hora por los 50 años. Le agradezco muchísimo a nuestros invitados, a Fabián, Oscar y Tati, muchas gracias por compartir con nosotros. Y nos despedimos de ustedes con un fuerte abrazo.